En hiperlimpieza podrá encontrar una sección de carros para transportar y clasificar ropa de diferentes materiales, colores y medidas. Estos productos son aptos para hoteles, hospitales, lavanderías, residencias o centros de estética. En primer lugar disponemos del carro SMER, fabricado en hierro cromado, con una bolsa de lona lavable y disponible en fijo o plegable. Sus accesorios, bolsa y ruedas están incluidos también. Contamos con un catálogo de carros plegables y fijos, fabricados en hierro cromado y acero inoxidable, de varias medidas y con una bolsa de color azul. Las bolsas de estos carros están plastificadas y varían en capacidad dependiendo del modelo. En el caso de los carros plegables, las bolsas, Cuentan con una cuerda para manejarlo, con mayor flexibilidad y comodidad. También podrá encontrar carros en acero inoxidable o hierro cromado que cuentan con tres bolsas plastificadas en diferentes colores. Las bolsas poseen una capacidad de 75 litros. Por otro lado, contamos con una jaula de transporte de ropa, con cuatro ruedas, dos giratorias y dos fijas. Disponemos de una sección de carros de lavandería, de diferentes capacidades y fabricados en polipropileno. Estos carros tienen una estructura de hierro. Podemos elegir entre el color blanco y azul en caso de los culinan. Finalmente, contamos con un trolley de lavandería de gran capacidad, de hierro pintado y color blanco, con varias estanterías y cuerdas para manejarlo con facilidad.